Y confiamos en las autoridades de San Francisco de Macurín y en el Ministerio Público. Confiamos plenamente que en este caso podrá llegar a su últimas consecuencias y pues, que se aclare.